¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos comenzando acá nuestro segundo programa de Ataque Directo Late. Día sábado ya, el, estamos aquí en horario estelar, horario premium, para traerles una entretenida entrevista, para hablar de fútbol, para ir comentando cositas que nos gustan, y obviamente debatir algunas cosas, comentar algunas anécdotas, y saber de la historia de aquellos jugadores que tuvieron un pasar por la tercera división, y como hemos dicho... Eh, por un tema de un límite de edad un, Los llamados cupos Que están estipulados en los registros de ANFA No pueden seguir jugando en la categoría Como ya lo vimos en nuestras redes sociales eh, El invitado del día de hoy Es un ex jugador de Talagante Unido eh, Donde tuvo un gran pasar Y su último año lo disputó por San Bernardo Unido Hay cositas que vamos a tener que comentar ahí Que ir aclarando todo pero quiero darle una calurosa bienvenida a mi querido amigo Fabián Calderón. ¿Cómo estás, Fabi? Hola, Mauro. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, ya listos y dispuestos para, para empezar a esta conversación. Agradecer a toda la gente que estuvo la semana pasada. Nos fue muy bien en nuestro primer programa. Fue todo un éxito. Tuvimos al ex jugador de Brisas, Diego Delgado, uno que, que conociste y tú nos estuviste viendo. ¿Qué, ¿Qué tal te pareció el programa, la dinámica? Sí, no, bueno, eh, programa... Ustedes siempre han hecho unos buenos trabajos con los programas que hacen. Eh, también ahora eh, este, este nuevo formato que están haciendo con el jugadores eh, igual es buenísimo porque mucha gente eh, todavía no nos no conocía mucho. Entonces hay varios que todavía seguimos jugando y un gusto ver a mis compañeros en el programa y todo. Así que buenísimo. Así es, y es un formato obviamente un poquito más entretenido, más más cercano, más interpersonal el que tratamos de llevar ahora a la gente para que vaya conociendo las historias de, de aquellos jugadores que quizás en algún momento eh, donde la categoría no tenía tanta, tanto auge en cuanto a, a lo mediático. Hoy sí podemos conocer qué pasó con ellos jugadores eh, y, y qué están en la actualidad para que nos cuente un poquito eh, qué edad tiene en estos momentos Fabián Calderón y, y en, en qué está el Fabi yo ya cumplí 27 y en estos momentos yo me encuentro trabajando, así que jugando lo, lo que más pueda, pero con todo, con todo esto de la pandemia se ha parado un poquito el fútbol, como todos saben, así que estamos ansiosos de volver a jugar luego Oye Fabi, ¿dónde, bueno, cuéntanos dónde estás viviendo, si vives con tu familia por ahí en las redes sociales, bueno hemos visto que con tu pareja cuéntanos un poquito más de tu vida personal Sí, yo vivo aquí en la comuna del Bosque Vivo aquí hace ya como más de seis años, vivo con mi pareja, con mis hijos y siempre he estado con ellos. Pues, a temprana edad, salí de mi casa, decidí hacer mi vida con mi pareja y hasta el día de hoy estamos juntos aquí viviendo, así que contento. Oye, bueno, yo como te sigo ahí en las redes sociales, en, en Facebook, veo una muy buena relación que tienes con tu pareja, la Fran, Cuéntanos un poquito cómo, cómo se conocieron, cómo, cómo se gestó esa relación. Bueno, la Fran es eh, un caso muy parecido a los de la semana pasada con mi amigo Diego. Eh, <risas> la conocí vía, vía Facebook. Eh, nos conocimos, tuvimos una buena química. Nos juntamos y de ahí que no nos hemos separado. Decidimos vivirnos, a irnos a vivir juntos. Así que fue el primer gran paso que dimos juntos y ahora estamos siempre ahí como, como compañeros de vida, así que casados ya, así que feliz por todo. Qué bueno, qué bueno, eso, eso es importante, yo veo que tienen una, una buena química, porque ahí veo hartos TikTok por ahí, el tema de las redes sociales, ¿cómo, cómo se entretienen con eso? Sí, la pandemia ha abierto nuevos, nuevas formas de, de diversión, así que hemos encontrado algo que hacer y bueno, mis señores, igual vale es muy buena para la actuación, así que el, la Sergio va TikTok dentro de este entierro Sí, sí, sí hay, hay bastante buenos videos. Oye, ¿y qué tal, bueno, cómo, cómo te apoya ella en el fútbol? Porque obviamente te conoció ya, entre comillas, por así decirlo, en tu etapa final, pero me imagino que tú nos comentabas algo que iba bastante al barrio, seguías jugando. ¿Cómo, ¿Cómo ve ella esa parte? Sí, cuando yo eh, me junté con ella, ya me quedaba como... ...como tres años alcanzamos tal estar antes de terminar... ...pero... ¿te, ...¿se escucha bien o te cambio los audífonos? Se escucha un poquito en, en, entrecortado Fabi... ...si te puedes cambiar los audífonos... Ya, Espera un poquito... Sí, vamos a esperar, vamos bueno, a comentarle a la gente que... ...este es nuestro segundo capítulo de Ataque Directo Late... ...estamos con Fabián Calderón... ...ex jugador de Talagante Unido... Y me sopla muy bien por ahí, yo creo que eh, cabe mencionar, porque hace unos minutos yo andaba buscando esto, miren, voy a aprovechar de mostrarles por acá, tengo mi cajita de China Box. así es, porque los amigos de China Box me mandaron un pedido, un rico pedido ahí de comida china, eh, ahí tienen de todo, ustedes pueden buscar en sus redes sociales, arroba en eh, la Florida, para ir a pedir todo lo que tengan en sus deliveries, así que recuerden seguirlos en sus redes sociales, arroba China está el WhatsApp para el contacto del delivery, hay desde chapsui de pollo, carne mongoliana, eh, tienen cerdo barbecue, pueden encontrar de todo para que los amigos de Chinawok le lleven a la comodidad de su casa, recuerden que están trabajando con reto, despacho a domicilio con todas las medidas de sanitización. Así que estamos, bueno, ahora esperando al Fabi que está conectando lo, los Hola. audífonos. ¿Me escuchas ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, ahora se te escucha ah, mejor. Vale. Ahí está comentando el Nico Valenzuela que gracias a él tuvimos el pedido de, de ChinaWalk, así que le mando saludos a mi amigo personal. Marisol Moya comenta, sí. ¿Conoces tú quién, sabes quién si es Marisol Moya, Fabi? Sí, eh, mi, mi suegra. Mmm... ¿Qué tal la relación ahí? No, bien, eh, gracias a Dios, bien, pero al principio no, no me querían mucho, así que tuve que ganármela desde de, de abajo, así que. Pero todo y bien. Aquí metiste buenos regates, buenas gambetas para pa entrar allá bien a la familia. Sí, algo, algo tuve que hacer, una jugada magistral, así que. <ríe> qué bueno, qué bueno. Oye Fabi, bueno para que la gente ya vaya conociendo, eh, cuéntanos un poquito de Fabián Calderón de la infancia, dónde jugaba, siempre quiso ser futbolista, dónde hizo cadetes, cómo, cómo fue tu infancia. Mi infancia siempre la viví en Talagante, yo la mayoría de mi vida la viví allá, ahí empecé a jugar eh, fútbol en el barrio con siete años, el primer gol que hice inclusive fue un offside que lo salí celebrando, que no, no sabía ni siquiera las reglas cuando era niño. Así que me, en una, me empujé una, y salí celebrando nomás y después de cobrar a Usai y después recién empecé a aprender todo. Pero ahí empezó todo, de ahí empecé a jugar, me gustaba harto, jugaba con mi amigo siempre. Después tuve la chance de poder ir a Melipilla cuando estaba en primera a probarme a cadete. Y ahí empezó también todo ya a llamar más la atención, el, esto de, de poder llegar un poco más lejos. Así que esos fueron mis primeros indicios, así que fue, fue bonito la experiencia, tuve buenos profes, después tuve pasos por la Universidad de Chile en sub-17 y después ya me, me, me fui a Taragante donde siempre había jugado y ahí está la tercera, tuve siempre, así que eso fue más que nada lo, lo, los pasos que tuve en, en tercera. Oye, mira, antes de, de seguir con, con la conversación, primero hay un saludo importante aquí de la Fran. saludos a mi compañero, a mi partner, a mi goleador favorito. Te amo siempre a tu lado. Sí, sí. la amo mucho. Un besito para ella, que siempre ha estado conmigo. Gracias a Dios ha sido un pilar fundamental en mi vida, en todo sentido. Así que agradecido de Dios de ponerme tremenda mujer a mi lado. Así que contento. Qué importante tener ese apoyo, ese respaldo de Dios. Eh, es bonito ver en Facebook la, la buena química que hay eh, en esa pareja. También mandarle saludos a, a otro goleador, Gonzalo Tapia, que nos estaba viendo. Pone saludos hermano Fabi. Sí, un saludo ahí a Gonzalito, mi, mi amiguito. Hablamos todos los días, así que harto, tenemos harta comunicación. Todos los días nos reímos harto por el pasado, así que saludos igual para, mí, para mi amigo bueno el hombre ahí que, no, que no para no para de entrenar eh, es una máquina yo lo veo también en sus redes sociales está bastante metido comprometido con, con su objetivo y anda máquina anda bien así que que vuelva luego nomás porque yo le he dicho que tiene que romperla y tiene que volver donde donde estaba así que tiene que meter con ganas nomás así es y también le mandamos un saludo bueno a Dieguito Díaz nosotros lo comentamos en la interna va a ser uno de los que va a estar ahí constantemente comentando y saludo a Dieguito ahí grande también de la división siempre pero pues, sí. pues, yo creo que se igual que mucho con un sueño así que eh, siempre apoyándolo siempre tirándole buenas palabras para él que siga haciendo su trabajo no y se esfuerce porque va a llegar bien lejos ha demostrado que sabe mucho así que que, que, que le vaya para adelante nada ¿no? así es mira también hay saludo acá de eh, Miguel Rafaela Anabalón gran persona y mejor jugador un abrazo crack Sí, saludos, estaba mirando igual ahí, saludos a Morochita, gran jugador, es profesional también, así que tuve, Tengo el privilegio de jugar, tuve el privilegio de jugar un nocturno con él, es una gran persona, un gran jugador Y también un gran amigo Y también le mandamos saludos a Felipe Urbina que pone Crack Fabi del Real Amistad Sí, un saludo ahí me compare Felipe, que me está viendo, de, todos los chiquillos también dijeron que me están mirando ahora Así que un saludo a Real Amistad y mi, mi equipo que juega aquí en el barrio, así que un saludo para todos también agradecido de todos ellos por, por el recibimiento que tuve desde, desde el primer minuto, así que contento. Qué bueno, un hombre que anda recorriendo bastantes canchas por todos lados. Oye, Fabi, bueno, coméntame un poquito, porque de lo que me comentaste, obviamente, tu, tu paso más cercano a lo que quizás podría haber sido algo mayormente profesional fue caer de Universidad de Chile a los 17 años. ¿Cómo fue esa etapa? Eh, fue una etapa bonita, igual, porque uno nunca piensa que pueda llegar a un equipo grande. Entonces, no, tampoco nunca pensé ir a probarme, porque uno siempre estaba con esa estima de que los equipos grandes querían mucha gente para poder hacer el, el tema de las pruebas, entonces uno siempre dice, eh, si no tengo alguien o alguna movida no, no voy a poder entrar, o no te van a ver el tiempo suficiente que uno debería darte para poder demostrar tu talento. Fue un partido que se dio junto con la selección de Talagante en ese tiempo estábamos jugando, el profe, gracias al profe Pato Maipé y a su padre, don Jorge, hicieron un partido con la Universidad de Chile y ahí es donde nos vieron a mí y a dos compañeros más pues así que ese año también ellos estuvieron en la 18 y tú en la 17, pues tuve la suerte de, de estar ahí, igual después tuve un proceso de, de, de una prueba de una semana, así que también demostré y después pude estar ahí ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué faltó para que Fabián Calderón llegara quizás a la juvenil o a un primer equipo de Universidad de Chile? Yo creo que más que nada lo que me faltó fue constancia. ...porque muchas veces uno se defrauda... ...en el camino por cosas que ve... ...o que no te está citando ...cuando de repente uno demostra que podría... ...estar en el equipo titular o ser una... ...una opción en la... En la banca, pero... ...yo creo que por ahí fue, fui de... ...fui desganándome un poco... ...y ya como en octubre dije que no quería ir más... ...que prefería trabajar... ...porque lo que siempre... ...desde que estoy jugando en tercera yo siempre he trabajado... ...entonces no... ...si se da de repente, un ejemplo... A mí me encanta jugar fútbol, siempre fue un sueño subir una categoría más, pero no, no se pudo dar, porque siempre estaba con los pies centrados, de que si no se podía eso, tenía que yo tener algo que, con qué vivir, con qué poder um, seguir mi vida. Así que nunca tampoco me, me defraudé mucho de, de esto, pero siempre sigo jugando, contento de que si se daba, um, que buenísimo, uno podría siempre estar ahí en alguna opción, podría ir a pelearla. Pero si no, también yo tenía mis eh, bien bien puesto sobre la tierra, de que yo tenía una familia detrás, que tenía mi casa, entonces trabajar siempre ha sido la mi realidad Y eso es bueno que obviamente ya cuando van pasando los años uno va teniendo las cosas claras de por qué sí, por qué no, por qué pudo haber sido, también obviamente hay supuestos pero se van sacando conclusiones que me imagino eso te van ayudando a tu vida que llevas hoy actualmente Sí, como te digo de repente uno... Eh, pasa por tantas cosas, conoce tanta gente en el camino o, o historia, que de repente uno dice: puede ser yo, puede haber sido él, pero son cosas que si uno no está o no toma las decisiones, eh, puede pasar o no. Pues, muchas veces, un ejemplo, si hubiera, yo hubiera seguido, quizá donde no hubiera terminado, porque mis compañeros de esa, de esa categoría fueron todo el mundo. Así que Maturana, Leighton. Huerta, bueno, huerta con Valver Huerta, nosotros jugamos en Milipía, juntos, juntos, juntos, entonces eh, estaba en esa generación de que podía ir, pero uno nunca sabe qué hubiera pasado, así que pero igual contento de haber estado, de haber demostrado que uno que venía desde, desde el barrio pudo haber llegado a un equipo grande. Y es bueno, esas historias que, claro, quizás no, no se concretaron, pero también a veces cuando uno ve esos compañeros que sí llegan, uno también se siente parte de ese proceso y se siente alegre por, porque aquellos, aquellos que sí llegaron. Sí, correcto. Uno se, un, yo, por lo menos, con, por todos los triunfos de mis amigos, o ex compañero o, o ex eh, rivales que he visto que han triunfado, eh, uno se pone contento igual porque eh, es el triunfo de, que, de los trabajos, de que de repente no sé, un partido X te puedan ver y te quitando viste bien ese partido y pegaste el salto, así que esta cosa es así siempre, siempre ha sido entre suerte y, y talento, pero uno nunca sabe cuando lo están mirando, así que yo también contento por, lo, por mis compañeros que han llegado, los que han, los que han llegado, también los que, los que estuvieron, rivales también, así que no, contento de, de ver esas cosas porque... Hasta el día de hoy yo tengo buena relación con todos mis compañeros de la U, entonces yo hoy día voy al estadio, voy a ver un partido, no sé, un ejemplo palestino, que me queda aquí cerca de la casa, voy a siempre palestino, y cuando juegan con excompañeros que estuvieron conmigo, que estaban en otro equipo, me, me atienden súper bien, se acuerdan de uno, entonces uno dice, ah ya, de, no es que uno haya sido un compañero al paso, sino que se acuerdan de uno, que te consideran su compañero y sabían que uno también tenía sus cositas. Obviamente, algo algo quedó, algo dejó Fabián Calderón, así como también en, en la tercera división, y es lo que vamos a hablar eh, ahora en adelante, antes de, de eso vamos a saludar a la gente, que acá, mira, Verónica Maldonado pone, Fabi, excelente persona, muy buen amigo, ídolo de mi pibe. Sí, Laberito, un saludo a verito ahí, que siempre es amiga, así que gracias por el saludo también. Roberto Castro González, saludos tío, un grande adentro de la cancha, lo quiero. Si sí, mi sobrinito, ahí tenemos una, un, una, una pequeña pyme de unos llaveritos que hace él, así que yo se los promociono y andamos vendiéndole los llaveritos que hace es súper bonito igual. Ah, qué buena. buena, buena iniciativa ahí que desde pequeño ya se esté moviendo con cositas, es, es bastante bueno. Y si no, le han leído bien porque los diseños que hace él son como, entre comillas, originales, porque no he visto llaveros así, de ese tipo, así que súper bien lo que está haciendo mi sobrinito. Mira, aquí hay un comentario bastante bueno. Marisol Moya, si soy la suegra de este muchacho, también lo he ido a ver jugar un muy buen yerno, un buen papá y compañero de mi hija. Un abrazo, Fabi. Sí, sí, gracias, suegra. Ella sabe que yo la quiero mucho y desde el primer minuto siempre dije que yo quería estar con su hija, quería estar con los niños, así que me he portado como tal, así que hay que seguirnos Oye, por acá, mira, Miguel, Rafael también eh, pone, ¿por qué le dicen lagarto? Oh, esa historia, mujer. Cuando chicos, bueno, uno siempre hiperactivo, lo, lo que me caracterizaba a mí siempre era la velocidad, entonces yo cuando llegué a Talagante a vivir, ella eh, ya, ya, ya estaban estaba las vías ya con varios varios chiquillos que vivían en las casas y todo, entonces yo fui como uno de los últimos que llegó a vivir ahí. Y una vez jugando la pelota, me dijeron, no, yo jugar ya, bueno, y me pusieron al arco un rato. En ese que me pusieron al arco era muy hiperactivo, me movía para allá, para acá, y pelota que le pegaba al arco, pum, volaba por un lado, volaba por otro, otro, y de repente un amigo, el Pipe, me dice, oye, ¿sabes qué? decir lagartija, me dijo. Y ahí <risas> después quedó como, como el lagarto, el lagartija, o el laga, así que ahí quedó el sobrenombre y nunca, nunca se salió. ¡Ja, y algo que hoy en día cuesta encontrar, como que eso de los sobrenombres pasó un poquito de moda, por así decirlo, los que son más de nuestra generación, porque ahora es como todos por el nombre, por el apellido, y cuesta encontrar un apodo que calce con, con las características. Sí, sí de ahí voy, voy, ahora se basan más que nada, de repente, están un defecto, muchas veces le mandan un sobrenombre, entonces. Eh, Realmente sobrenombre, a, a muchos no les gustan a mí, desde que me pusieron lagarto o, o lagartija, como me decían cuando era más chico, nunca me molestó y siempre queda así, así que fui conocido de esa forma como el lagarto. Me parece muy bien. Oye, Fabi, mira, te voy a mostrar algo y que mi amigo Fakir, si me pueda llevar también con las imágenes ahí, porque vamos a saludar a nuestros amigos de Ñuble Print así es, acá tengo, miren, un llaverito parecido me imagino quizás a los que vende tu sobrino quizás están empezando y luego puede expandirse a esto, porque los amigos de Nuble Print traen incluso tazas personalizadas llaveros, porta mouse, relojes de todo lo que te puedas imaginar para hacer un, un lindo regalo a una persona que tú quieras o incluso para ti mismo ¿Qué mejor que tener tu taza identificatoria de el equipo que más te gusta, así que vayan a buscar en las redes sociales @nubleprint Nuble o al contacto de directo tengo por acá la tarjetita más 569-6692-7829. Más 569-6860-2621. Ahí pueden encontrar toda la información de nuestros amigos de Nubleprint, Print, arroba en Instagram, Nuble Print. Así que vayan a buscar toda la info ahí de los amigos para todos los productos que tienen. Bueno Fabi, ya conocimos un poquito de lo tuyo cuando eras más pequeño, tu infancia, tus cadetes. Pasemos ahora y damos el salto a tu llegada A Talagante Cuéntanos cómo fueron, eh, porque ahí estuviste Bastante bastante años, cuéntanos Cómo, cómo fue ese pasar No, fue, fue Fue bonito porque Como te digo, ya después de la U eh, Pensaba no jugar eh, Volvió nuevamente, me volví a encontrar con mi Profe, que fue el que me llevó hacia, Para la U, que me llevó desde Chico a selecciones de Talagante Que fue el Prato Pedrito Maipé y agradecido porque él siempre me dijo, vente por acá, yo te voy a hacer tu en tercera, tení, tení condiciones para poder jugar, yo te voy a pulir porque como te digo era más chico, así que tuve, tuve buena historia, tuve buenos compañeros que también salieron de Talagante que hoy en día hasta la, en primera incluso, así que contento de, de conocer tanta gente, de tener tantos compañeros y ellos también te, de, muchas veces te van mostrando que, que con, con perseverancia, eh, trabajando duro se puede llegar lejos también. Oye, Fabi, con Talagante tú alcanzaste a jugar en tercera A, ¿cierto? Sí, sí, estuve en tercera A. El, desde que estuve ahí, estuve en tercera A. Estuve en el descenso de tercera B. Estuve en la, estuve en la, estuve en la puna y en las molas. Así que tengo, tengo hartas historias con, con Talagante. Así que es un equipo de los equipos de mi amor. Así que nada que decir. Cuéntanos entonces, a ver un poquito, a ver si nos puedes relatar tu mejor gol. Con Talagante, de todo tu pasar. Eh, de todo mi pasar. Yo creo que el mejor gol, eh, uno de los, de los buenos, de los dos que mejor me acuerdo, es con Faustino allá, que es una de las anécdotas que vamos a contar después, que fue de ese día. <risa> y, ¿Ya? Y el segundo fue a uno de a, a Recoleta, con el Recoleta que ascendió en ese tiempo en, a. A segunda. a segunda, sí, cuando estoy a segunda también con mmm, una pelota que me tiran de mitad de cancha bueno, mi, con, mi, mi, mi partner es Nico Vázquez, que siempre éramos éramos juntos dentro y fuera de la cancha así que me tiran un paso antes de la mitad de la cancha salta el, salta el central lo aguanto y en eso un medio giro con el pecho, me doy y le pego al ángulo, pero sin que la pelota cayera, es uno de los mejores goles también que, que me acuerdo de haber hecho en, en tercera por toda la cancha al más puro estilo de Jamie Vardy contra el Liverpool Algo así me, me imagino yo Sí, ahí lo, los videos Que está por ahí, el, el último gol Se ve a lo lejos Porque eh, incluso la jugada es fuera del área grande Entonces el gol igual es Uno de los que me acuerdo Que, que fue buenísimo Obviamente ahí también, bueno, estamos viendo Bastantes imágenes, y la gente puede ver en su casa Algunos videos, ese video incluso está en YouTube ¿Cómo lo puede buscar la gente Si quisiera ver tus jugadas y tus goles? Eh, no, no, no lo tengo con nombre, sino que está en el, en el canal de mi, de mi señora, de mi esposa, ahí está uh -huh. el, el canal, entonces yo lo, yo no lo tenía, inclusive no lo tenía, no guardaba mucho este video, algo me acordaba de que estaba por ahí dando esto, pero ahí por último lo puedo subir al muro para que lo puedan ver, si más claro, si sí, quisieran verlo después, así que. Le vamos a pedir a Dieguito entonces que en algún momento haga la, la promoción de, <ríe> del video. <ríe> Oye Fabi, mira antes vamos a seguir salvando a la gente por acá, Dani Madrid te pone el mejor compadito Laga Sí amigo Dani, un abrazo a mi compadito chico, Chico Madrid, Chico Madrid así que también gran jugador igual Salvador también tuvo también el tercero así que gran amigo que tengo hasta el día de hoy Luciano Muñoz el mejor papá pone Sí, mi hijito Luciano está tratando siempre de inculcarle las buenas cosas de esto y que que la igual le gusta mucho el deporte, así que es, es el, a las nueve yo estoy yéndome al trabajo a las ocho y media, y el día en pie, entrena dos horas, tres horas durante el día encerrado, así que, es que va por buen camino. Eso es lo importante, sobre todo en esa edad o en los tiempos que están ahora, lo más importante ha quedado demostrado que es la constancia y el entrenamiento. Sí, correcto. Siempre le he dicho yo que donde él donde vaya, donde necesite aprobarse a probarse, voy a estar yo, lo voy a llevar. Voy a estar ahí con él, así que siempre he dado mi apoyo y que lo amo mucho a él, a su hermano, así que contentos con ellos eh, James Muñoz también pone, un gran amigo que me dio el fútbol, abrazo grande, bendiciones. Juan Muñoz, Juan Muñoz también, un gran profesional, eh, tengo también el, el privilegio de, de, poder con, de poder conocerlo, ser su amigo y también de conocer su historia, un jugador con más de 150 partidos en primera, entonces... Hasta el día de hoy yo, uno sigue, se sigue rodeando de gente que jugó, que juega. Muchas veces cuando uno va a jugar se enfrenta con jugadores jugadores o jugadores que están jugando de repente. Así que el mundo, el fútbol, el mundo del fútbol es chico, uno siempre se, se encuentra con esta gente, pero agradecido de toda la amistad porque al final y al cabo eh, son todas personas y no porque hayan jugado o no hayan jugado o no hayan a ser más personas menos, siempre la amistad va por delante. Así que un abrazo mi amigo Juan, que también ahí están está dándole con su, con su emprendimiento también eso es bonito y es importante yo me he dado cuenta, sobre todo en la tercera división, la, la buena relación que hay en, entre los jugadores, yo por ahí te veo siempre posteando buenas vibras incluso, por ejemplo a ex compañeros o a jugadores que quizás no te los topaste, pero se, se genera una buena vibra por, por las redes sociales y, y hay muy buena onda en, entre aquellos jugadores de, de tercera división. Sí, es lo que, como te digo yo, nosotros nos enfrentamos muchas veces, tuvimos de repente por ahí un robo, alguna jugada, pero más allá de eso que en cancha, uno después cuando uno se ve afuera o se vuelve a topar durante el campeonato, uno se saluda, ya se empieza a conocer, entonces también eh, nunca hay que desmerecer a nadie, tampoco hay que mirar en menos si uno no sé, si un equipo que está peleando los últimos lugares, no tiene por qué mirar menos un compañero porque son compañeros de profesión al fin y al cabo. Entonces, eh, siempre hay que estar siempre ser humilde y tratar de, de, de conocer a la gente porque el fútbol así. Uno nunca sabe el día de mañana te puede tocar poner en el de parte en un camarín. Entonces, siempre hay que tener lo, los pies sobre la tierra y nunca creerse más de lo, de lo que uno puede ser. Así es, eh, y eso habla muy bien de ti, de una persona bastante humilde. Y mira. Hay bastantes saludos, quiero saludar, bueno, Karina Rojas, Juan Olmedo, Mari Maldonado, que te están mandando saludos, pero aquí hay uno en particular, Mar Marcelo Andrés Luna, un hombre muy solidario con la gente en situación de calle. Y hay una situación puntual que en algún momento nuestro amigo Dieguito ahí la compartió sobre tu ayuda a, a, a lo que se refiere a aquel, a aquella gente en situación de calle o alguna, como dices tú, ayudado, estás ayudando a tu sobrino con las pymes, pero en particular esa situación creo que me la comento un poquito, no sé si te la, la recuerdas. Sí, no, sí, sí, siempre la recuerdo porque hasta el día de hoy seguimos ayudando de repente a mucha gente aquí en Santiago. Así que eh, esto empezó en, en Taragán. En empezamos con la ayuda. Un día fuimos con mi, con mi esposa. Yo ya conocía lo, a los chicos del albergue porque era un albergue igual que todo. Se da durante el invierno. Y después, eh, si te visto, no te conozco. Una cosa así. Entonces empezamos a ayudar. Eh, mi esposa se metió harto en el, en el tema también. Y empezamos a ayudar siempre, empezamos allá en Talagante. Como yo entrenaba todas las tardes, ya yo me pasaba después del trabajo, buscaba a mi esposa y no íbamos para allá. Entonces ya se quedaba ahí en el albergue mientras yo entrenaba y después yo estaba con ellos, siempre ayudándolos, tratando de llevarle mercadería. Muchas veces hicimos partidos que eh, eh, si por la entrada podían llegar algún alimento no perecible. Y luchando, luchando. Y bueno, que pues, mi señora, que le dio al alcalde, que está ahora en Talagante, el alcalde actual. Eh, pudieron hacer un albergue permanente, él fue el primero a lo largo de todo el país que se hizo permanente que funcionaba a las 24 horas, los chicos podían dormir ahí y hasta el día de hoy siguen funcionando, entonces eh, fue bonito el logro que se pudo hacer para ayudar a esa gente, igual aquí en Santiago también porque hicimos una ruta, empezamos ayudando a gente de aquí a Las internas después gente de San Miguel, llegamos hasta el Barro Luco, llegamos hasta San Bernardo muchas veces Así que contento, harta gente también que ha salido hoy en la calle, si sí, uno sigue ayudando y cuando, donde te ven, te saludan, ¿no? oigan a ti cómo estás? Entonces, bonita bonito esa experiencia de ayudar a gente que de repente eh, necesitan no mucho, no, no es tanto el tema de la comida y esas cosas, sino que escucharlo, comprenderlo, darle un minuto a ellos de compartir, de ver sus vivencias, porque uno se, se encuentra con mucha historia, uno, uno no puede creer que de repente un callero que tenga un magíster o trabajó en las minas de Codelco siendo casi el dueño, puede, puede estar en la calle. Entonces son historias y vivencias que uno, uno, uno queda, queda anodado de repente muchas veces porque teniendo tanta plata y por una cosa que, por un problema que tuvieron, eh, se fue todo, se te hicieron de, de estar en la calle, pero he conocido mucha gente, entonces igual me han ayudado harto y he entendido que cualquiera de caer en esto, nadie está libre. Qué importante eso que nos cuentas porque incluso son, a ver, son triunfos de la vida, son, uno piensa que a veces, a ver, el futbolista lo tiene todo, lo ha ganado todo, pero también uno vive una distinta realidad cuando eres jugador de tercera y, y qué valioso es esto que nos estás comentando porque, a ver, uno podría decir, pucha, uno va a trabajar, se sacrifica, va a jugar y ya, ya lo entregó todo, pero tú estabas haciendo algo más allá, y, y lo bonito de esto es que lo compartías con tu pareja, no, se está formando un legado, y qué bueno que, que esto siga, como dices, es algo que, a ver, y tampoco lo haces con, con la intención de recibir algo a cambio, lo dices porque, porque te llena a ti, porque es bueno y has aprendido mucho de, de, todo, de todo esto que has vivido. Sí, pues por eso te digo, no sé, por el saludo de Marcelo, esta conversación va por él también, porque él, él comentó eso, pero... Marcelo, yo desde que lo conozco, él es concejal de acá de la Cisterna. Nosotros nos hicimos amigos porque mi, el, mi señora es pues, amiga de su pareja, entre en medio de ellos se conocieron. Entonces yo lo conocía él ya siendo concejal, pero él también cuando se le propuso el tema de que de que si podíamos ayudar, de que quisiera ser parte de la ruta, nunca, nunca lo dudó, desde que se lo explicamos nunca nunca dijo pero que quiero ver más o menos cómo es, no, siempre dijo sí, vamos para adelante. Inclusive el de aquí mismo, desde la Cisterna, fuimos a Talagán a ayudar al albergue. Entonces también mucha gente comprometida con esto y de arreglo hasta el día de hoy que también sigue ayudando en no hayas comunes, eh, que ayuda a la gente de la comuna. Eh, es bueno, entonces uno va a estar contento con eso, que, de que puedo ayudar y que mucha gente siga ayudando también. Yo creo que ese es uno de los mejores goles que, que en estos momentos la gente está conociendo de, de Fabián Calderón. Oye, le mandamos un saludo, mira, el flaco va uno también de los grandes de la categoría, Bueno, eh, pone grande lagarto de los goles. Sí, saludos flaco también, un grande, un gran amigo también y un gran jugador. Así es. Fabi, antes de seguir con esta entretenida conversación de todo lo que nos has comentado, le quiero pedir ayuda a mi amigo Fakir, porque, mira, tenemos acá la tarjetita oficial de nuestro amigo The Josman Así es, nuestro amigo lamentablemente por la situación de la pandemia no está funcionando en su local, pero él sí tiene su salvoconducto para ir a visitar a domicilio a quienes quieran de sus servicios del mejor corte de pelo y barbería. Recuerda buscarlos en Instagram de guión bajo, joss -bajo, barber guión bajo, chop, bien fácil el Instagram y ahí puedes visitarlo, ver sus cortes, sus trabajos consultar, pedir consejos es un muy buen amigo de la casa de ataque directo, siempre con la mejor disposición nos atiende eh, al 100 así que Fabio, aprovecho en estos momentos de obviamente también coordinar un corte de pelo gratuito, para cuando todo esto pase vas a tener ahí la posibilidad de canjear un corte de pelo para que te vayas a hacer el, el mejor corte estilo lagarto, ahí vamos a ir a, a visitar al amigo Yosman. así que le mandamos un gran saludo bueno hay cosas que obviamente en la tercera división son a veces rumores y cuando son rumores es porque algo hay. Y hay dos situaciones en particular y hay una a la que yo en sí me quería, eh, me quería referir. Hay una que la aclaramos entre comillas eh, de forma personal, pero hay otra que para mí fue bastante importante en su momento y es lo que tú pasaste después de tu... bueno, hiciste un muy buen año con Talagante, luego hubo un temita ahí con Municipal Santiago, había sido, entre comillas, anunciado como una de las contrataciones, luego eso no, no prosperó, y termina regalando en San Bernardo. Para comentarle a la gente, eh, íbamos más o menos a la mitad del campeonato, si no mal recuerdo, Fabián Calderón con 10 goles, siendo figura del equipo de Nelson Cosio, y sale una publicación en particular donde hay un problema con un, un entre comillas, representante, que les había prometido algo y lamentablemente no cumplió. Si me pudieras aclarar esa situación, hoy, porque lamentablemente fue tu último año en la tercera edición y no lo pudiste eh, terminar por completo. Y sí, eh, bueno, fue un problema que se originó con. con, ¿Cómo se llamaba? Con Francisco Fernández, con Pancho Fernández, que él estaba a cargo del, más que nada, como de manejar un. La dirigencia y todo del club nos prometió antes de empezar el campeonato, nos prometió dinero. Que nosotros nunca, nunca les pedimos nada, siempre él fue el no, yo no nos vamos a ayudar, no sé cuánta plata. Entonces, nosotros siempre estuvimos tranquilos. Yo nunca me fui por a San Bernardo por un tema de plata, sino que por un tema de terminar jugando, de terminar el último año jugando, de mostrar de que, de que me quería retirarme al tiempo, no quería terminar así de esa forma. Pero traspasando los transcurso del, del tiempo, ya compartido, empezamos a preguntarle qué pasaba con lo que no había prometido. Le decía que sí, que sí, que el, la plata de municipalidad, que aquí, que allá, se, da, se dio mucha vuelta por el tema de la plata, nunca nos pagó. Y cuando yo empecé a hablar con mis compañeros, le empecé a decir, porque yo soy un hombre que, que va de frente, siempre he dicho las cosas cuando las tengo que decir, tengo mi carácter igual. Entonces le empecé a decir que qué pasaba con el tema de la plata, yo empecé a hablar con compañeros... Y él tomó eso como, una, como, como que nosotros queríamos a, a echarle abajo el proyecto. Yo con otro compañero que venía también de Santiago, que era Gino Galvez, que nos, nos, él nos dijo que nosotros éramos los cabecillas de esto y no, ahí no, nos dijo que no podíamos seguir. Yo, no, yo inclusive me enteré por WhatsApp de que yo no seguía. Yo el lunes, yo muchas veces tenía eh, los trabajos y no me podía, no podía aparecer realmente en algún entrenamiento. Me, no sé, cómo me voy a ver un martes, un miércoles un lunes pero todo después ya toda la semana entonces yo no aparezco el lunes y me entero por, por mis compañeros y después por Francisco Fernández de que de que estoy de que estoy fuera del equipo de que supuestamente yo soy el que quería hacerle como comillas, un golpe de estado a su equipo que no quería tirar el proyecto hacia abajo entonces se dijo muchas cosas eh, siempre estuve tranquilo también salía hablando en ese tiempo en en pasión de tercera también hablando y nunca ningún compañero todos siempre porque estaban jugando, yo lo respeto, yo siempre les dije que, que, si, que el día que se supiera todo, ya que había más tranquilo y todo, entonces cuando terminaron, salió otro compañero, Víctor pues no salió hablando, salió también, entre comillas, como funando al dirigente, porque también les prometió, los prometieron un poco sonar, entonces después ya con eso, yo quedé más tranquilo, porque se, muchas veces cuando pasan cosas así en terceras, se cataloga de que que el jugador es el que es una indisciplina, que el jugador quiere tirar el puente hacia abajo, entonces fue cosa que nunca, nunca haya sido. Así que por eso en ese, en ese sentido que tranquilo igual cuando después ya se subo todo. Y es lamentable porque, bueno, se juntan dos situaciones, una que justo era tu último año que te impone la ANFA la en donde te tienes que retirar, y ocurre esta situación que no te permite terminarla porque más encima y estabas haciendo una campaña de, de lujo en un San Bernardo que estuvo ahí de, de clasificar a la liguilla final con un Pablo Caldenón que en ese tiempo llevaba, como digo yo, te quedaste con 10 goles si no mal recuerdo y eras uno de la, en la alineación y en la formación con la que jugaba Nelson Cosio uno de los pilares fundamentales junto por ejemplo a Marco en delantera. Sí, vos, correcto. El profe Cosio... También, o sea, yo lo hablé con él. Él me dijo que, igual lo entiendo, porque él, el de DT, también pensó que podíamos haber sido nosotros. Se le explicó de qué forma había sido, pero ellos habían tomado su determinación. Y yo les dije que, qué bien, si yo no soy una persona de que no voy a seguir con rencores, ¿no? Si uno cuando hace las cosas bien, siempre se va de una forma. Entonces, yo, creo que me fui de una forma, me fui haciendo, como he dicho, 10 goles y era uno de los pilares fundamentales, pero después quedaron mis compañeros, siguieron luchando, así que nada, nada que decir en contra del de profe Gocio, que me, me recibió muy bien, y era un gran técnico Así es. Bueno, obviamente hay, hay comentarios ahí de la Fran, de Dieguito, que apuntan a algo muy importante, que este tipo de personas no tienen que estar en el fútbol, no tienen que hacerle daño al fútbol, no tienen que jugar con las ilusiones de, de aquellos jugadores. Obviamente... Sabemos que es complejo porque en la categoría no hay contratos, hay tratos de palabra, pero si te van a prometer algo, que por favor lo cumplan o si no que te digan las cosas claras desde un principio, que no le hagan daño con incluso TT, jugadores, por favor, siempre lo hemos dicho lo hemos pedido, transparencia para que no pasen este tipo de cosas, eh, ahí comentan que bueno, los resultados se vieron a la postre en un San Bernardo que termina descendiendo un proyecto que no, no daba más, incluso... E intentó entrar con otro nombre. Hay un problema ahí en la municipalidad o San Bernardo. O sea, se fue en picada totalmente. Y yo, por lo menos, como rival, como compañero, también me quedé con ganas de, de terminar de ver el año de, de Fabián Calderón. Sí, igual quedé con ganas de, de haber terminado por último per, de, la liguilla de, de permanencia. Como, como hablábamos delante, uno no sabe qué hubiera pasado. Pero también me hubiera gustado haber terminado de, de esa forma, me he retirado bien, pero no se dio, así que uno, uno cuando va pasando estas cosas, uno va aprendiendo igual y, y toma esas enseñanzas para la vida y para muchas cosas más. Porque no sé, un ejemplo tú me decís, el tema de que en tercera no pagaban, claro, en talagante y yo también, cuando, cuando fui tampoco no era un contrato, nada, sí fue sí, una ayuda. Entonces sí, sí pagaban, pero muchas veces se demoraban un poco pero te pagaban pues acá con lo que pasó con, con Pancho Fernández no, ni siquiera un, ni siquiera una luca, no sé, pues, para pa movilización a muchos compañeros que estaban sin trabajo que estaban estudiando, que les podía servir ni por ese, ni por ese lado entonces, claro, no hay contrato en tercera pero si sí la palabra yo creo que vale más que, que un papel Así es pero hay gente que obviamente aún no entiende eso, le quiere sacar provecho a este tipo de cosas, pero ya está ya pasó, eh, la gente que te conoció sabe lo que fuiste en tercera división, creo que se quedan con lo, los mejores recuerdos, los mejores goles, como comentaban por ahí también, el mejor gol que le hiciste a la vida, de, de ayudar a la gente. Son cosas muy positivas que deja Fabián Calderón en la categoría. Le mandamos saludo a Carlos Acuña, grande la Laguita, un crack en el fútbol, pero sobre todo mejor persona. Le Me saluda a Carlito ahí, era uno de sus regalones, <risa> siempre le... Las, las camisetas nunca llegaban hasta el 23 y a mí me la mandan a hacer porque fue con el que debuté y después nunca más me cambié entonces cada vez que me a hacer camisetas yo le decía Carlitos por favor, ¿por qué no me manda a hacerme la 23 aparte? Yo se la pago y todo y siempre llegaba por la 23 y me la regalaba así que gracias a mi amigo que siempre me mantuvo con, con mi número Qué bueno, un tremendo hombre de fútbol también que le hacía muy bien a, a talagante un, un talagante que lamentablemente está castigado ¿Qué, qué opinas sobre eso, Fabi Sí, igual es un, una lata lo que, lo que pasó con Talagante, porque ya sea, muy, ya que sea no sea culpa de, lo, de los jugadores, del cuerpo técnico, siempre, no sé, pues, pueden, pues, cualquier persona puede tirar algo, puede agregar algún árbitro, algún, alguna línea, y por esa persona se castiga a todo el club. Igual es una lata, los muchachos venían haciendo dos campeonatos seguidos que estuvieron ahí de poder volver a, a Tercera A, donde Talagante siempre ha tenido que estar pero um, fue lamentable igual el tema de que ya no, no este año no puedas participar Bueno, hay que ver qué pasa más adelante, como dices tú, yo creo que es uno de los equipos que tiene mucha gente, tiene estadio propio, tiene todas las condiciones para estar en tercera, así que quizás por ahí tiene que haber una reformulación, hay muchas cosas que detrás que quizás no, no sabemos, y veremos más adelante qué pasa con Talagante unido, antes de seguir ya y pasar a los momentos un poquito más alegres y entretenidos, quiero mandar saludos como lo dijimos anteriormente, a los amigos de China Walk. Ahí está, mirá, toda la carta de delivery que tienen los amigos para eh, hacer tus pedidos a domicilio. Recuerda también buscarlo en sus redes sociales, arroba China la Florida, y contactarlos al WhatsApp del call center oficial de los amigos de China Walk La Florida, o también ellos están trabajando en Concepción, con tres locales, La Serena con uno, acá en Maipú, Patronato, Santiago Centro, Parque Arauco, y en Vespucio, que es nuestros amigos que nos envían la comida, gracias a Nicolás Valenzuela, todo gestado ahí eh, con nuestro amigo, que también es panelista del eh, Ataque Directo. Así que le mandamos un gran saludo, y aquí tengo mis cajitas, me llegó mi colación, prontamente, yo creo que mañana, porque ya es tarde para, para un deportista se esta hora. <ríe> Así que un gran abrazo a toda la gente de China Walk de la Florida, y a todos los que trabajan eh, para hacer esto posible. Así que un gran abrazo a los amigos de China Walk. Bueno, vamos. Eh, la semana pasada ya, ya anduve bastante bien ahí con, con Dieguito Díaz en, en el tenis fútbol. Este que se vienen unas preguntas cortitas y ahí tú me vas respondiendo. Fabi, ¿equipo favorito de Chile? Colo, Colo. Eh, ¿Jugador preferido? Nacional. Nacional, en estos momentos yo creo que eh, Paredes, paredes por, paredes por la trayectoria. ¿Equipo favorito eh, del, a nivel mundial? No no tengo un equipo favorito en sí, me gustan varios, y sí. no tengo un favorito en sí de fuera, me gusta todo, todos los que son grandes, el Liverpool, Chelsea, sí. me, me gusta seguir varios, varios equipos, me gusta el fútbol en sí. Oye, ¿qué, qué opinas del, del ascenso y del campeonato de Marcelo Bielsa del día de hoy con el Leeds? No, buenísimo. El, es como lo, lo mismo que, no sé, es pues, como si hubiera talagante hubiera subido la, la vez pasada cuando le faltó un punto. Fue lo mismo cuando quedó a, a puertas de volver a subir en el año pasado con Marcelo. Así que contento de, del triunfo que tuvo él como, como, como entrenador y el equipo también. Qué bueno. Amigo personal, Marcelo, me imagino que debe estar en estos momentos viendo el programa ahí <ríe> mientras. No debe <ríe> estar mirando, comence. no debe estar mirando. Sí. <ríe> Eh, Fabi, jugador preferido a nivel internacional. Eh, tengo dos: tengo a Mbappé, me gusta por su velocidad y por su por su regate. Y en estos momentos, Barty, Barty un delantero que, que le ganó la vida también. Así que me, yo creo que muchas veces me vi reflejado en él por el, por el tema de dónde salió y su, su historia. Así que bonito la, la historia de, de Jean Bardi de hecho, eso mismo te iba a preguntar. ¿Con qué jugador tú te, te reflejas eh, solamente con Jamie? ¿O también hay uno que por tu estilo de juego te, te caracterice? ¿O quizás físicamente? Yo tengo uno y te lo voy a decir después de que tú me digas el, eh, el que tú crees. Yo, yo, mira, te, yo te lo puedo decir. Te, te, te Leí la, la mente. Yo sé más o menos a quién me puedo parecer. A ver. ti María? No, yo tengo, tengo <risas> otro. Otro jugador. Ay, ay, ay. Uno, ¿Sí te han dicho que te parece a Adi María? Sí, sí, sí me han dicho. A, a, a, a, igual cuando estaba más chico me decían que me aparecía un, un reto a, a Angelito. Mira, yo por. yo también mucho fútbol, por ahí ponen Felipe Flores. <risa> mi amigo, el, mi amigo Ignacio, Ignacio, un gran amigo también, así que. Él y sus hermanos que son de Rodolindo, así que, un grande, sí, sí. grande amigo. Mira, yo por tu forma de juego y tus características físicas, yo Creo por ahí, no sé, eh, que te encuentro muy parecido a, a Yannick Ferreira Carrasco, delantero sí. de, del Atlético de Madrid. Sí, sí, sí, sí, tío. Creo que si te dejáis ahí? un poquito, un poquito barbita por ahí podría mandar <ríe> ahí en los regates, andáis bastante bien. Oye, la Fran, mira, aquí mató dos pájaros de un tiro, porque pone. Cuenta, Fabi, que aún lloras porque Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid. <ríe> sí, yo no, soy. Soy, una de, las, soy de una de las viudas de Cristiano, yo siempre Cristiano también lo he seguido desde el tiempo memorable en la, en la Premier, cuando los partidos los daban a las, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, un día domingo, entonces uno estaba ahí desde chico, viéndolo desde el Manchester, inclusive antes del, desde el Sporting, que, que también le vi unos partidos, así que ahora cuando de repente busco mis poleras y empiezo a buscar camisetas, de repente me aparece por ahí la de Cristiano y, y la miro y le digo, digo a mi le digo... No puedo creer que se haya ido, así que soy uno de los, de los que sufre por la partida cristiano. Yo ahí llevo también dos años sufriendo. Obviamente me hice hincha de la lluvia, así que bueno, hay, hay, tenemos un equipo nuevo al que hacerle sí, sí, hincha. Hacerle. Oye Fabi, mira, eh, bueno, te había comentado también en la interna que... ...se viene el momento de la anécdota... ...ahí entre comillas prohibida... ...que nunca salió a la luz... ...pero obviamente guardando ahí ciertos protocolos... ...se puede contar... ...antes de eso quiero que mi amigo Faquir me ayude... ...porque vamos a hacerle mención... ...y mandarle mandarles a nuestro colaborador... ...Bazar Cafetero... ...así es, los amigos de Bazar Cafetero... ...tienen el mejor café eh, para llevarte a tu casa... Puedes buscarlo en sus redes sociales, Facebook o Instagram, arroba Bazar Cafetero, y ahí buscar los mejores sabores, aromas, hay distintos, hay tostados, hay más cargados, hay otros más suaves. Ellos te dan toda la información, te pueden aconsejar, quizás orientar en lo que es el mundo del café. Así que vayan a visitar a nuestros amigos de Bazar Cafetero, que tienen la mejor variedad, y todo te lo pueden enviar a la puerta de tu casa. Así que vayan a visitarlos en sus redes sociales, también está su número de contacto, para ver todos los productos que tienen nuestros amigos de Bazar Cafetero. Así que bueno, ahora vamos con lo que habíamos comentado, por ahí me contaste en la interna. De hecho, una de las fotos que está circulando por ahí, vamos, cuando se vaya mostrando, una que sales con un vaso en la mano, y quiero que le cuentes a la gente qué pasó con un despertador. A ver qué, qué, qué pasó con esa historia. Oye, ese fue de... Ay. De uno, bueno, fue también de uno de los goles que decía yo, que fue a Cauquenes cuando Cauquenes estaba en tercera, que fuimos ya. Teníamos que jugar, teníamos que viajar el día sábado a las 9 de la mañana. Y yo en ese tiempo tenía, tenía como 17 años, recién 17, y a cumplir 18. Entonces, eh, dije, ya voy a salir, porque realmente en tercera uno no, no se cuida mucho, no toma mucho en serio las cosas, pero eh, esa foto, ahí está. Ahí que salimos, salimos comiendo con mi amigo Juan Carlos. Entonces, entre comillas, igual era como el más chico del grupo, siempre, siempre en la guita, me decían el Niqui Lara, el Niki Jan Así que salí salí el día viernes, me junté con un amigo, fuimos a la disco, estuvimos un rato y ese rato después se alargó, se alargó supuestamente iba a hasta, hasta las 3, pues, me fui cuando cerró la discoteca. Después llego a la casa de mi mamá, enojadísima, enojadísima, que por qué había salido, si mañana mamá tenía que viajar y todo, y hijo, me dijo que no me iba a despertar, y yo dije, no, no importa, mamá, no te preocupes, me desperté yo mismo, y puse el despertador, o sea que nunca lo escuché, nunca me levanté. Entonces, de repente, de repente entra mi mamá, abre, abre la puerta, y entra mi mamá y me dice, oye, te buscan afuera súper enojada, y yo así, despertando, así, oh, quién es, y no, no me acordaba de nada, no me acordaba ni del partido, ni teníamos que viajar, nada. Y miro la hora y era las 11 de la mañana. Entonces, de, de repente, ¿qué me busca esta hora? Dije yo, y no me acordé nunca de nadie en el partido. Y me asumo y era, el, y, era profe, padre, y era el profe, y era el profe Pato. Y me dice, oye, bueno, ya, vos mira la hora que el único que falta eres tú y no, no podemos salir porque nos faltan jugadores. Y yo con una cara así de 3 de metros de, re, de retiro completo, y le digo al profe, ya, profe, disculpe, espéreme, y por lo menos tenía las cosas a mano, así que lo único que me quedé fue una toalla, el, el cambio de ropa interior, el cepillo de diente, un almohad, un almohad y, y me subí al otro profe, y en eso el profe me, me daba ya, ya, el profe me sí, igual el viaje es largo, algo bien, entonces podía dormir para allá, a te, decir te reponía un poco y todo. Y llegamos ya y me subo, me subo al bus y todo así, eh, bravo, bravo, sí, gracias por llegar y todo. Y así, ya, ya, así, ¿pa sí, para qué? Si ya pasó, ya, ya, ya, ya, íbamos atrasados como horas ya del viaje. Entonces, viajando para allá, ya, dormí todo lo que, me dormí lo, lo, lo que, todo el viaje, si, si no me equivoco, me despertaron cuando llegamos allá. Y ahí fue el momento chistoso esa foto porque estábamos, estábamos, estábamos cenando y en eso empezaron los muchachos, eh, oye, toma, ahí tienes una sopita, toma, ahí tiene otra sopita, toma, tenés... al final terminé como con, como con 12 platos con sopa, entonces, <risa> este partido, y yo pensando que por, el, por la embarrada que me había mandado, yo estaba claro de que tenía que ir a la banca, porque es un, una falta de respeto hacia el equipo técnico, hacia mis compañeros, pero el profe, a pesar de eso, igual me dio la confianza, y no sé si me la dio para demostrarme de que, de que todos podemos cometer errores, o de que me criamos Demostrarle de que, de que en las condiciones que está no podía jugar, pues. pero empezando el partido ya hice un gol al tiro. Después siguió metiendo, inclusive casi hasta con un, con un gol de chilena en una jugada preparada que hago con mi amigo Nicolás. Y fui, entre comillas, uno de los mejores de ese partido. Así que no me pasó mucho la cuenta. Yo creo que la, la dormía para allá, donde es muy largo me, me hizo bien. Oye, pero qué cábala. ¿eh? O sea, la ha hecho sí. la ha hecho Rooney, la ha hecho Bastián Chosteyer la ha hecho Eden Hazard ¿Cómo no idea de ser Fabián Calderón en tercera edición Sí, se dio, ¿no? pero como te digo, fue muy chistoso porque... y después, después me decía hoy oh, yo he visto a, a, a Pelé, a Romario, a Cereza dijo, pero patino, <risa> me dijo Entonces, lo, único, lo único que tenía era reírme ¿no? porque igual bueno, yo sabía que había cometido un error pero había había sido la, la anécdota que, que, que tuve hace de, que con ello. lo importante que, que respondiste bien y obviamente también importante la confianza que te entrega el profe porque son situaciones que la manejan de distintas formas donde te podría haber dejado tirado, te podría haber echado del equipo, pero yo, este te dio la confianza, tú lo llevaste a él él te llevó a ti, así que son situaciones que obviamente a, a la larga son divertidas que marcan y es bueno vivirla obviamente porque quedan ahí como para que también la gente la, la escuche este tipo de anécdotas y busquen ahí para la historia, porque uno muchas veces se guarda hartas hasta historias que han pasado, otras cosas, entonces de repente ya después con el tiempo no la puede contarla, pero tampoco es para, es para decir, ah, oh, no, es que, un ejemplo, ¿no? Una, una cosa que pasó durante el año y no, no se dio, igual que la otra, la otra también fue una vez que, como me decían, Ni la lagaron muchachos, porque me gustaba Niki ya en ese tiempo cuando volvió allá a sonar fuerte. Teníamos un viaje a. A ballenar jugamos con ballenar allá y justo y en la semana eh, unos, unos amigos míos me compraron la entrada para que nos fuéramos a verlo y todo y ya yo estaba, estaba listo para ir y la semana anterior jugamos para adelante y yo tenía cuatro tarjetas amarillas ya con la quinta que afuera del quedaba fuera del viaje bro. y dije hay bueno, una de esas un, una patadita dije yo um, <risa> Un, un, un, un árbitro, algo que una amarilla para poder ir, ya tenía todo, tenía todo comprado, y pegué unas patadas, pero ni yo mismo me reconocía, pegué unas patadas, me enojé con todo, le gritaba al árbitro, le gritaba al línea, le echaba la, la bronca a los, a los rivales, y nada, nada, nada, ya dije hoy, oh". y el profe ya me dio, dijo, ah, no, te está buscando la amarilla, y más hace, hace, hace el cambio, y yo salgo normal, salgo, llego a la orilla de la cancha, y le doy la mano a mi compañero, y en esa que le doy la mano a mi compañero, me agacho, a sacarme las canilleras se acerca al árbitro y le hace, pum, amarilla. Y quedamos en la duda porque no sabíamos si era para mí o no, porque que iban entrando. Entonces, terminando el partido, va y me dice el árbitro, le digo, ¿a qué me puso la amarilla? Me dijo, no, te la puse a ti. Y yo así, iba pateando igual la perra, porque dije, ah, el profe, el profe me sacó, porque tenés que ir a ballenar y todo, dije yo, se me... y en eso me ponen la amarilla y quedamos todos así para adentro, porque... La María fue, fue, no fue porque quise, quise salirme del partido, sino que ya estaba fuera. Pues. Entonces pues, el profe igual entendió de que no había sido tanto mi culpa, pero quería de que andaba yo, me pasado revoluciones para ganarme a la otra María, ¿verdad? Por eso me había sacado, así que también fue una de, de los muchachos que viajaron, se viajaron después de otra semana en un, en un bus, tuvimos que dormir a del bus. Igual fue el partido, fue complicado, me comentaron ellos. Pues. Entonces igual después me decían, puta la vaya, si te falta, o puta aguanta que te a expulsar y ahí les decía, pero si no busqué la expulsión, obviamente, yo busqué la expulsión, pero no, no me, no me salió y cuando iba saliendo fue como fue, en, en... fue como que no nadie se dio cuenta de que la María ha sido para mí, no fue como, como querer ganarla. Oye, ¿y cómo estuvo el recital? no, buenísimo, a veces me acuerdo que eso. <risa> <risa> no, buenísimo. y los muchachos me yo le mandaba fotos a vos, y los muchachos, claro, con fotos de allá mirando a Niki y a mí, nosotros abriendo el bus con las <ríe> la falsa así, durmiendo en colchonetes y todo. Entonces, ahí también me gané un, un rato con ellos. Qué bueno. Oye, Fabi, bueno, ya se nos va acabando el tiempo y, y la última parte, la, la, la última sección de, de lo que es este programa es como, a ver, una máquina del tiempo en la que tú viajas y te encuentras con Fabi Calderón de niño. ¿Qué le dirías tú ahora a Fabi Calderón adulto a Fabi Calderón de niño? Oh, buena pregunta. Yo creo que si podría, ser, podría haber hecho, hubiera he dicho que disfrutara más, más, los momentos que viví, haber disfrutado un poco más, haber por, haber no sé, por, haber tenido alguna cámara o algo para haber grabado muchos más partidos de los que, de los que, los que pude rescatar porque son, son recuerdos bonitos, son muchos recuerdos bonitos. Tengo hartas fotos y también tengo videos, pero muchos partidos que no que no tengo fotos, que las perdí o videos, no sé, pues ya sea con Vial, cuando está en tercera, así que con hartos equipos que tuvieron pasos por tercera y ahora están en segunda, en primera. Entonces, que disfrutara más, ¿no? que disfrutara más esos momentos y que aprovechara todas las oportunidades que la vida le da. La... Y un consejo para todos los jugadores de, de la tercera división en estos momentos y aquellos jóvenes que están recién ingresando a la, a la categoría. Eh, el consejo que les puedo dar es: nunca se den por vencidos. No, no piensen que porque un partido puedan quedar afuera o no los consideren, no pueden, se van a echar a morir. O porque en algún partido no los vieron, no piensen que tampoco hay gente que está mirando. Siempre hay un. Hay gente que está mirando los partidos de tercera y puede ser el momento que fuiste banca todo el año, el último partido te toca ser titular y ando bien prendido, hum, pegaste el salto y te fuiste. Así que nunca va a darlo a darse por vencido y a bajar los brazos porque en cualquier momento la vida te puede tener una sorpresa y puedes, puedes dar el salto. Fabi, ha sido un agrado tenerte el día de hoy contigo, conversar, escuchar de, de esas anécdotas, compartimos dentro de la cancha, en algún momento también no, nos tocará volver a encontrarnos por ahí, nos toparemos, haremos duplas, ya está acordado, así que nada, el micrófono está abierto para que mandes tus saludos a, a tu gente y ha sido un total agrado tenerte el día de hoy. Y gracias igual por la invitación un programa, siempre los sigo a ustedes en todos sus formatos, siempre estoy ahí comentándoles, viéndolos. Y no, no, un saludo a toda la gente que se conectó, a mis amigos, a mi familia, a mi esposa que la amo mucho, a mis hijos, a toda mi familia que está en, en, en varias comunas, La Florida, Puente Alto, a mis tíos, a mis tías, a mis amigos que están de real amistad, así que contento a todos los muchachos que comentaron y gracias por la, por la sintonía igual porque uno se ve ahí también que la, la amistad siempre va para prevalecer ante todo. Así es, agradecemos entonces a toda la gente que nos siguió, que comentó, que compartió, a Viguito, a la Fran que estuvieron ahí constantemente mandando saludos, se le agradece a todos el cariño que hay hacia ti y hacia la gente de la tercera división. Agradecemos por acompañarnos en este nuestro segundo capítulo de Ataque Directo Late junto a aquellos jugadores que dejaron un gran pasar en la categoría. Me despido de acá, desde mi casa. Mauricio Lara, ha sido un agrado llevarles esta entrevista el día de hoy. Y nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 19 horas recordando Ataque Directo. Tenemos una gran entrevista para, para este miércoles para saber qué pasa con la tercera división. Y el próximo sábado Ataque Directo Late a las 22 horas. Tendremos un nuevo invitado, nueva conversación y grandes anécdotas por contar. Les mandamos un abrazo muy grande desde la casa. Esos abrazos de gol y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Marito, bueno, cuídense, que esté bien.